Al fin, al fin, tengo esta King que llevo muchísimo tiempo eh, queriéndola tener. Aquí tendríamos el Velociraptor, o como lo queráis llamar, y también he comprado el piedra, papel o tijera, está bastante bien, la verdad está muy chulo, a ver, piedra, papel, tijera, puño, vale, tijera. A ver qué más puede sacar. Papel, vale, bueno, sí, están, están todos. Está chulo, está chulo. Está bastante chulo. Total. Vamos a. A ver qué podemos hacer en el modo este de, de bazocas Que la verdad que es un modo que está bastante chulo. No lo voy a negar. Y tendría bastantes ganas de. Tiene bastantes ganas de probar. Además, tiene que estar en el bazooka teledirigido. Y si está el bazooka tele dirigido, La verdad es que Voy a ser bastante, bastante feliz Vale, tengo como objetivo Conseguir el nuevo bazooka Yo creo que Tiene que salir, seguramente Voy a caer aquí el latifundo difundo letal Así de primeras Creo que puede estar bastante bien eh, No sé si en squad eh, Cuando mates a uno eh, Muere directamente como es en el, Como era en el modo de de francotirador, no tengo ni idea Sería bastante bien Que fuera así Pero Lo dudo, la verdad Porque además había gente que creo que hasta se quejaba De De eso, a mí me gustaba Porque obviamente Te cargabas a uno con el bazooka o con el franco que diga Y ya está, ya te lo quitabas de encima Eso de ahí, morado, que es? El nuevo bazooka Increíble eh, lo tenemos, chavales, señoras, señores, caballeros y caballeras, lo tenemos, vale, vale, uno menos. Uh, me he cargado otro... Madre <risa> mía, ¿eh? el 17 máximo... Y ver veo por aquí... ¿Me han matado? Me han matado... Mm, bueno... Bueno, por lo menos sé que está el nuevo bazooka y lo hemos estado probando. Nos hemos cargado nada más que dos. Pero... Ah, está bien, ¿no? Algo algo Vamos a caserío Esta vez en caserío Vamos a conseguir Todo tipo de bazocas A ver Vamos a ver Voy a ir justo a donde siempre caigo Tengo que ab abrir cajas de munición Así que... Creo que no sería mala idea venirse a... A la hamburguesería la verdad. No. No creo que sea mala idea. Yo tengo que abrir.. Cajas de munición. A ver, habrá cofre. Cofre. Lanzar nada. No, es bazooka. Increíble, me encanta. aquí eh. creo Están tiran C cuadros por ahí que lo estoy escuchando yo pero bueno haré como que no he escuchado nada ja. casi casi compañero hoy oh, me has dejado aquí otra caja de munición no sé si me contarán las cajas de munición aquí pero si me encuentran perfecto un montón hace de misiles eh oh aquí he escuchado uno con el azoca ah ja. Te estoy viendo. Oh. Moriste, güey. No lo he visto. Sé que por ahí hay alguien, pero... No sé dónde exactamente Vale Ah, lo he visto Ahí abajo Cuidado, compa. <risa> Nada, hombre. Sí, sí, pero ahora te toca a ti. No, se ha, se ha tapado. Hombre, gracias. Me lo he cargado, qué buena. Vale. Creo que vamos a ir a a luchar, ¿no? Hay un poquito más cara a cara. Bueno, este me tiene que dejar ¡Eh! ¡Uf! La que te ha quedado compa. pues nada, perfecto, esto lo prefiero, vale, esto aquí y esto aquí, bueno, pues muy bien, me gusta muchísimo este modo de juego, la verdad es que me encanta. No hay un modo de juego que me guste más Yo ya lo dije cuando salió la versión 1 Y dije, este modo de juego Es de lo mejor que hay Y ahora con este Nova Zoka Es que el, juego, el modo de juego este Es increíble, tío Y luego los C4 la... No, es que lo tiene todo Ahora mismo, yo con estas dos cosas eh. Ah, gracias Con estas dos cosas voy perfecto la verdad La verdad es que voy perfecto Bueno, venga, vamos a seguir Quedamos 25 nada más, eh ya está bien. <coughs> ¿Qué te da, compa? Cuidado. Cuidado. <risa> cuidado, compañero, cuidado. Hala, hala, hala, hala, hala. Ese hombre... Espérate, espérate, no recargues porque a lo mejor este... Exacto Ahorrar ante todo Bueno, ¿eh? Mm. ¿Sí? Sí. Compañero, tío Debería de haber construido un poquito le lleve a uno no. Sería muy gracioso que le diera Pero me da a mí que no ¿Oh, sí? No se entera, no se entera, no se entera ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Vaya, monstruo! <risa> que me lo he cargado, ¿sabes? No, no se ha enterado ni... Ni de dónde le venían los tiros <risa> Increíble Eh... Ocho kills, eh Ocho malditas kills Bueno Yo creo que con un bazooka de estos teledirigidos es suficiente Lo que tienes que tener son bazookas de estos Estos son los que te tienen que sobrar Ahora mismo como llevo voy, Diría que es lo mejor Hombre, si llevo un bidón... No, te voy a decir que mal. no, no me lo he cargado. Sí, sí, me lo he cargado. Me lo he cargado, me lo he cargado. ¿Y por qué no me va a contar la, la kill? A ver, ¿de dónde está disparando ese? No. Hijo de perra. ¿Qué hace? Eh. Sí, hombre. No, me he suicidado. Me cago en la puta. Me ha tirado justamente la parte de atrás. Y me he suicidado, tío. Qué capullo. Bueno, se podría decir que hemos tenido un poco de mala suerte. Eh, al hecho de que nos han disparado, nos han hecho daño, eh, me han destrozado la construcción. Yo he disparado y me he suicidado. <ríe> bueno, no pasa nada, está bien, de todas formas. Es una partida graciosa. Vamos a por otra, a ver si podemos hacernos aquí varias kills más. Y voy a caer en la casa del tronco, que es la que a mí me gusta. Viene gente, eh, viene gente. Viene algo de gente por aquí. Tengo un vecino. Coger pues este bazooka de primera. Pues no, no es un bazooka. ¡Oh! mala suerte! La escuelo, pero... Me rebotan para arriba. Sí, hombre. ¿Qué estás haciendo, compa? Vale, no viene a mí, eh, vale, bueno. Oh, guiado Vale Voy bastante bien Ahora mismo voy Bastante bien Necesitaría Algo de escudo Me vale Ahora mismo me vale Vale Recargo esto <risa> mira lo cómo se esconde. ¿Qué es eso? ¡Eh! Tío, tranquilízate esa, eh El segundo sobraba, don worry. no mi cohete guiado, estoy arriba, okay, vale, eso ahí, eso ahí. Okay. Vale. Muerto, ¿no? Exacto. Oh, ¿qué hace este cofre aquí? Increíble el cofre dejado aquí los compas bueno debería mover un poquito zona aunque en verdad no voy tan mal yo creo que puedo llegar ¡Eh! Me piro, me tengo que ir ya me tengo que mover a ver, el que me he cargado aquí una uh, plataforma de salto me interesa a lo mejor la tengo que utilizar a lo mejor seguramente veo usarla lo construir con madera ahí yo creo que tampoco... Tampoco hace falta más No veo a nadie hmm. Estaría bastante bien ¡Oh! Aquí hay un cofre Voy a coger este cofre A lo mejor me suelta algo interesante Sí, un bazooka legendario Vale, oye Muchos materiales esto, ¿no? No soy yo Bueno eh, Ahora mismo vamos con el combo perfecto No llevamos las mejores calidades, obviamente, pero... Eh, vamos con el combo perfecto Dos bazookas, un lanzagranada Y un cohete teledirigido Vale no voy mal de materiales Pero bueno Voy a coger un poquito más Por hacer algo Vamos a ver eh, Quedamos 23 Me voy a acercar A Polvorín Creo yo Y a ver si ahí hay Ahí hay gente Que me imagino yo que sí Debería de haber Sobre todo Seguramente Donde haya más gente es aquí Creo yo ¿Hay que ayudar a alguien? No cohetes. Es que, hoy 12 cohetes he conseguido Cogiendo 2 2 de estos de cohetes tirados en el suelo Me han dado 12 Increíble Bueno, vamos a ver dónde cierra la zona Hola, más lejos Más lejos, tío Bueno. Es lo que estaría bien que me, me autolanzara con un cohete de estos, pero no lo voy a hacer. Por varias razones. Que son entre ellas. Me ha suicidado. Vale, estoy viendo algo legendario. Así que cualquier cosa que sea me vale. Cualquier cosa. Excepto un arbusto. Que no creo que sea un arbusto. No es un lanzar a nada, mira. Me interesa Vale, claro nada Materiales Madre mía Voy Ahora sí que diría yo Que voy bastante, bastante bien Vale Más cohetes por aquí Yo voy aquí recolectando cosas Para la batalla final ¿Y Son las cosas que deja la gente tirar Tengo Tantos cohetes que creo que no las voy a usar todos, pero bueno Los tengo Por si acaso Quedamos 16 Me está mirando a ver si me sigue alguien si Tengo alguien cerca Que no me parecería nada extraño La verdad Cofre Ahora, esto es una encerrona, eh Me estoy, a, me estoy auto encerrando sorbete me voy a echar ya que pueda me lo he hecho más bala no veo a nadie tío quedamos 16 nada debería de haber gente por aquí Que en este modo de juego no te puedes hacer la construcción porque estás perdido, ¿sabes? ¿Para qué? Creo que tienes que ir cuerpo a cuerpo, así, a pecho. ¿Escuchas un misilazo? Pues construyes rápido y te defiende. Pero no te puedes quedar en una construcción ahí esperando a que venga la gente. En este modo, no. Por lo menos es lo que yo pienso. O por lo menos yo no lo voy a hacer. Y además si alguien me lo hace es que me pongo a lanzarle eh, huevos. Y le.. Y le bajo de. de donde esté enseguida. Bueno. ¿Qué hace? ¡Eh! Vale, lo veo. ¡No! 很不得 Vale. Hmm. Bueno. Me parece correcto. Quedamos nueve. Esta es esa carga aquí que tenía. Es interesante. Nada, ¿no? Por lo que veo ¿Esto se está cerrando? Mm, porque no tiene pinta Vale Me voy a quedar por aquí No! Vale, yo lo he visto a él él no me ha visto a mí. Vale, me voy a cargar. Me lo cargo, ¿eh? ¡No! No me lo he cargado, hijo de perra. Míralo, míralo. Como huye. ¡Hola! Bienísimo. ¡Vale! Míralo. Ahí hay uno. A ver qué intenta este hombre. ¿Tú te disparas. ¡No! El mío! Vale. He escuchado como que alguien había aquí, ¿sabes? Y me he asustado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Te tiro, eh? Así, compa. Qué arte. Nombre, ¿no? Hombre, no. Oh, un vidón. Qué bidonaco me iba a tirar Si vieras el bidonaco que me iba a tirar, compañero Si lo estuvieras viendo Eh... Vale esto aquí. Dame los minis. Tío, es que eso se lo puedo tirar en nada a ella. Se lo voy a tirar. Se voy a tirar para abajo ya a ella. Bueno, que sí, compañero, que te caes. Cuidado. <ríe> Muy buena. Vale. Vamos a ver qué tenía, compa. Hiero. Otro bazo legendario Eh... Oh, mira Cuidado No has muerto, compañero Guara pena Bueno Hacemos aquí una vuelta sexy pues nada, yo espero que os haya gustado estas partiditas del nuevo modo de Bazocas, Bazocas versión 2, espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de Fortnite, ya sabéis, dadle like al vídeo y yo os lo traeré Así que nada, chicos, no, que os este capítulo y adiós